hola gente de youtube cómo están espero que estén bien y feliz navidad a todos y cuéntenme cómo se la pasaron el 24 espero que se la hayan pasado de maravilla y bueno y estamos en un nuevo capítulo de naruto reencarnación de black goku capítulo 8 y antes de comenzar me gustaría que se suscriban ya que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y sin más relleno comenzamos este nuevo capítulo nos quedamos en que naruto se iba a su departamento después de la pelea que tuvo con las dos kunoichis en eso naruto le pregunta a kurama oye kurama porque tengo que seguir entrenando si soy el más fuerte de este mundo pregunta naruto con duda y la bestia con cola responde la verdad no sé por qué pero tienes razón ya no tienes que entrenar más y naruto decidió dormir a la mañana siguiente naruto estaba caminando por las calles de konoha con su ropa del diario la ropa de naruto es igual a la que usa en shippuden naruto al salir de su departamento reciba caras de odio de parte del kyubi pero a naruto no le importaba ya que él ya se había acostumbrado a esas miradas naruto decidió a su a los aldeanos y sacó el instinto asesino que tenía y los aldeanos tenían miedo al punto de que todos se echaron a correr y naruto se empezó a reír y después de un rato decidió seguir caminando por las calles naruto tropezó con una chica y naruto decidió ver de quién se trataba y al ver se dio cuenta que era una chica de pelo rubio y naruto le pidió una disculpa y siguió caminando naruto fue a comprar ramen y de ahí se fue a las cabezas de los okajes y naruto se durmió hasta la medianoche cuando naruto despertó decidió ir a su casa cuando Naruto se dirigía a su casa escuchó unos gritos de una chica. Naruto recordó el cómo él pedía ayuda cuando los aldeanos lo maltrataban y decidido acercarse donde estaban los gritos. Cuando dio vuelta en un callejón, se encontró con dos sujetos que intentaban robar a una chica debido a la oscuridad de la noche naruto no distinguía la cara de nadie déjenla en paz o tendré que golpearlos para que aprendan los dos sujetos en naruto pero él de un rápido movimiento los dejó noqueados naruto fue a ayudar a la chica y al verla bien se dio cuenta que era la chica con la que tropezó en la mañana y naruto le pregunta oye te encuentras bien en eso la chica responde si sí, muchas gracias por tu ayuda en eso naruto le dijo bueno y cómo te llamas y la chica responde me llamo temari y naruto le dice ok temari ¿qué te parece si te acompaño a tu casa y me cuentas cómo sucedió todo y temari aceptó y temari en el transcurso del camino le contó que ella estaba caminando por las calles ya que se había peleado con sus hermanos y salió a la calle a relajarse y cuando se hizo de noche dos tipos la acorralado en el callejón intentando secuestrarla naruto al escuchar todo le dijo que tuviera más cuidado al caminar por las noches después de un rato naruto y temari habían llegado a la casa de temari y cuando naruto se despidió de temari la mencionada le preguntó. Oye pues yo, te quería, pregunta si te quieres quedarte a dormir hoy en mi casa ya que la calle está muy sola y no quiero que te pase nada temari pensaba que eso era lo menos que podía hacer por naruto después de haberla ayudado naruto aceptó ya que tenía flojera de llegar a su casa y temari le dio un rápido recorrido por la casa en eso dos personas entran a la casa y los dos sujetos hablan donde se encontrará temari y al voltear se dan cuenta de temari y naruto en eso pregunta a un chico de pelo rojo y tú quién eres con su aura asesina y el otro chico con una capucha le pregunta lo mismo y naruto responde soy un amigo de Temari quien la ayudó a regresar a su casa y el chico de pelo rojo le dijo gracias por traerla pero ya te tienes que retirar y naruto estaba a punto de irse ya que no quería problemas ya que le daba flojera y Temari protestó él me ayudó a que no me secuestraran al menos dejen que se quede los dos hermanos aceptaron ya que no querían ver a su hermana molesta nota del narrador aquí gara se va a llevar bien con sus hermanos fin de la nota del narrador después de la pequeña discusión kankuro y gara se presentaron con naruto después de esos se fueron a cenar y naruto decidió cocinar como paga por su estancia en la casa de los hermanos cuando naruto les acercó los platillos a los hermanos los tres quedaron fascinados por el sabor de la comida de naruto en eso los hermanos le preguntaron a naruto el cómo sabía cocinar tan rico y naruto les dijo que en su tiempo libre le gusta cocinar y preparar comida y los hermanos le iban a agradecer la comida pero naruto apareció con un postre y era un flan de chocolate y una rebanada de pastel de tres leches y cuando los hermanos se dieron cuenta se estaban peleando ya que sabían que uno se quedarían sin postre y gara con su arena se llevó el flan y kankuro se llevó el pastel pero temari le dio una mirada asesina a kankuro y kankuro derrotado le dio su postre a temari y kankuro le pregunta a naruto el por qué no había hecho otro postre y naruto le dijo que era porque se quedó sin ingredientes después de eso los hermanos con el estómago lleno le agradecieron a luzumaki y se quedaron a platicar un rato después de eso todos se fueron a dormir kankuro se quedó a dormir en el sofá y naruto se quedó a dormir en en la cama de kankuro nota del narrador si se preguntan por qué naruto sabe cocinar es porque él tenía que hacerse su propia comida para sobrevivir y gara y sus hermanos tienen una casa en Konoa. es por la decisión de su padre fin de la nota del narrador a la mañana siguiente naruto se despidió de los hermanos y se fue a su casa y en eso kurama le habla a naruto oye mocoso ese chico de nombre gara tiene a uno de mis hermanos encerrado en su interior y naruto le responde yo también me di cuenta tendré que conocer más a ese chico bueno gente hasta aquí dejo el capítulo de hoy, espero y les haya gustado ya que, es mi primer video que le pongo música de fondo, y también en recordarles que se suscriban ya que así me estarán ayudando mucho, y si se preguntan por qué me tardo en subir videos, es por lo de la navidad XT, y bueno sin más que decir yo me paso a retirar, les deseo una feliz navidad que se la pasen de maravilla, a todos los que me están escuchando que se la pasen bien y nos vemos adiós.